B2G es un reto no solamente para nosotros como deportistas, sino como un país para demostrar la resiliencia que tenemos los deportistas en Colombia y demostrar nuestras capacidades a nivel internacional. Con la tenacidad que los caracteriza, los deportistas con discapacidad de la fuerza pública viajarán a Alemania en septiembre próximo para representar a Colombia en los Invictus Games, la competencia internacional más importante que honra a quienes dejaron todo, incluso algo de sí mismo, por sus naciones. Se da a conocer que se puede trabajar conjuntamente para que nuestras personas con discapacidad, en este caso, militares y policías con discapacidad, queden en alto en otro país. Los encargados de revelar el listado de clasificados delegados por la Fundación Invictus, una terapeuta ocupacional y un deportólogo, permanecieron por dos días en la verificación de los parámetros exigidos en la competencia. We've come to Colombia to complete the categorization for the athletes representing Colombia in the 2023 Invictus Games in Germany. We have completed all our tasks and seen all athletes who are a participar en los Juegos y, Colombia es el único país de Latinoamérica en ser aceptado por la comunidad Invictus e invitado a los Juegos que se celebran cada dos años. Nosotros no vamos a representar ni a la Policía, ni al Ejército, ni al arma ni a la Fuerza Aérea, sino a representar a toda la nación. Lo que se va a ondear es la bandera de Colombia y lo que vamos a llevar en nuestro hombro, en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra nación, en nuestro tricolor.